O sea, veo acá abajo, ahí está. Es que esta cosa se baja un poquito. O oh, que la canción ahí te está diciendo y ya. A ver. A ver, Ahora ya, sí. Ya. <risa> ahí está. Ahí. A ver. Y bueno, señores, ya cosa, se... si pongo <risa> la cámara, va. A ver, <risa> a ver qué. <risa> <¿Hasta de> que... <risa> si pongo la cámara, ¿se va a ver en el video? No, porque no estoy grabando la cámara. Estoy grabando ah, la. No entonces... que va a aparecer. Sí, sí, sí, sí. A ver. Un saludo, ya saben si les gustó déjenme su like, suscríbanse si no lo están y espero les haya gustado Si es la primera vez que lo ven Mis videos Espero que No sé Que les saque una sonrisa o algo Y se suscriban si es que quieren Y nada más Ya saben mi página de Facebook Twitter ahí me pueden seguir y toda la cosa Y nos vemos en otro video Adiós Adiós Con ninja no perdón yo ¡Aplausos, aplausos para los lobos! ¡Y para mí! ¡Para todos! todos. Y bueno, dejen su like para Traerles el siguiente video De el, el juego Que, si, que les siga a este, que es el 2 Que creo que está más difícil o no sé No lo he visto, así que bueno Sin más, un saludo y nos vemos En el siguiente video, tipos, con más sustos De la fucking shit, con este huevo Y sus amigos, el castor y todos, así que nos vemos bye Uy Uff No manches Me siento pro Me siento pro Me siento pro Dios mío Dios mío Ya voy a llegar Ya voy a llegar ¿Cómo? O sea, ¿cómo? A ver, explíquenme O sea, ah, Y ve Y el Timmy se queda ahí Diciendo ¿Papá? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes un agujero ahí? ¿Eh? Y, ya saben, ¿no? Lo, o parece que se lo está comiendo o besando, no sé qué. Espero que ya hayan solucionado eso de que se trabe mucho. Y bueno, ahorita voy a hacer un corte si es que se tarda mucho en la pantalla esta, que siempre se me tarda. Así que bueno. Si ven que hay un cortecito, ya saben por qué es. Si no, pues voy a seguir hablando y bla, bla, bla, bla. bla. Eh...